A la madre bueno esto sería el primer la primera vez que grabo un evento en vivo aquí con micrófono la verdad Bueno, vamos aquí el, el evento de fortnite a esperar el tiempo quedan nueve minutos y espero que se escuche todo bien que no tenga copyright mejor no me saco. ya este ya a la madre pues vamos a caer el copy sáquense para acá uy, bueno oh no a la madre ni siquiera me dado cuenta de que no tenía las dagas las quedan exactamente nueve minutos con bueno nueve 9... eran nueve Exactamente 8 minutos 53 segundos y tenemos que esperar hasta que comience no me muere mucho bueno la madre está bastante alto que no me puedo caer verdad no sí, sí, sí, sí me puedo caer y lo peor es que no tenemos ni material ni para construir después para subir de no. la madre Uy, uy, aguanta, compa. me vas? No, no puedo, no puedo subir al árbolito. Ojalá que esto de aquí se escuche decente. Ya, bueno, no, no, no, mucho, mucho. Sácale, mi bro, a ver. 8 minutos. Bueno, supongo que en el momento de que suba esto ya debe. Ser, eh, ya debe ser, este omitido el tiempo de espera para que no esperen mucho. Así que vamos a ver qué hay en toda la isla. No se pueden ni picar ni hacer nada. A la madre. ¿Qué es esto? a la máquina parecen parecen esos que dan de recompensa en Rocket League no hay absolutamente nada, vamos a ver acá abajito vamos a inspeccionar yo tenía entendido Ajá. Yo tenía entendido que hay una parte más profunda de aquí. No. No. La madre. ¿Qué es esto? ¿Qué faltar sus ¿Qué? sus cinco minutos? Déjame ver. Ah, casi. Tin, tin, tin, Bueno, tocar esperar acá bajito. Hola. Ay, ¿Ah, no, no te puedes caer. A la máquina. No puedes caer. Wow. Bien, compa, a ver. Entonces si ¿sí podemos explorar. ¿Qué es esto? Uy, guanta, me estoy yendo demasiado arriba. <ríe> a ver, a ver, a ver. Veamos esto. ¿Qué es esto? Ay. ¿Qué otra chica? Bueno, ¿qué será esto? ¿Tú? Los alienígenas están por comenzar su mayor abducción. A la máquina. ¿Cuánto queda? Quedan 4 minutos. Menos mal de 4 minutos. Tendrán que acompañar a las bombas. Y de que hagan su trabajo. Hola, madre. ¿Unas bombas? Siendo sincero, parece el primer evento de forma de ver que asisto? está bien chido. Está bien, pepa ahí. A la máquina. Por un punto de Epale, ¿cómo así? Ah. Creo que iba a comenzar el evento. Ah, a ver, a ver, a ver. Si no me equivoco, si no me equivoco. ¿Y este, bro? Hola, bro. Yo quiero hacer esto. Que no me deja. Ah, ahí está. ¿Por qué no me deja hacer los gestos? No, no me deja. A ver, a ver. Si es que no mal entiendo No, aquí no está. Ah, no, creo que está acá las bombas. No, aquí no. Esas cosas grandes que habíamos visto antes. Creo que esas se dicen las bombas. Eh, ya está por comenzar, ya está por comenzar. Oye, aguante, después yo como salgo si me voy todo para arriba. Estas esta, esta de acá son las bombas. ¿Cuánto queda? 3 minutos. Estas, creo que estas de aquí son las bombas que están hablando. Porque hay un montón aquí que están hablando sobre las bombas. Así que... ¿Tendremos que esperar aquí? Ah, hasta mientras me voy a explorar a la máquina Se ve bien chido el río, ojalá se vea a full... a full frame al momento de publicar a la máquina Hola, Hasta las islas tienen esas bombas Bueno, si es que son bombas Déjame, ver, déjame inspeccionar, no me deja bajar. A ver, compa, déjame inspeccionar. A ver la máquina. Aguanta, aguanta, no, no, no te vayas para arriba. A ver la máquina. A ver ahí. 3, 6, 9, 12, 15, 18, a lo no voy a contar más. Queda un minuto 47. Hmm. Por que vamos a coger impulsos hacia acá. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, no te vayas. Voy a estar aquí? Me voy a quedar aquí. Aunque no hay nada más para ver Hay hmm. una estación, 2, 3, 4, 5, no sé si se vean, no se vean ahí por la isla 1, 2, 3, 4, 5, a la máquina hay más A ver, ahí, una, hay 1, hay 2, 3, 4, 5, 6 6 de esas Uy, ya va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar me dejo hacer esto, déjame ver si puedo pintar por lo menos el piso, tampoco tendré compañeras con base, de que se me en su trabajo A oh, la máquina, creo que me hizo me 30 fps uy, a las máquinas bro déjame ver, déjame ver para que se me vaya a bloquear no es uy, 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a la máquina bro Amante Uy Yo no veo nada A la máquina A la máquina, me está yendo a 12 FPS ¿Cómo me tengo que esperar? Bueno, hasta eso traté de ir a la isla Ah no, pero que íbamos a subir Si ¿Sí? Aquí vamos Oye, se parece a Paco y mapa. Ah, es cierto ¿no? Sí, se parece a esas misiones que parecían Aplicaba los ovnis ahí por alrededor del mapa y recogía humanos al la... azar. La... A los mismos. ¿Cuánto? ¿Y tenemos que llevar las bombas también? No los armaron y hay tropas por todos lados. Puede que los tengamos encima. Encontré la cámara de abducción que tiene las bombas. Los sacaré de ahí en cuanto pase esta patrulla. Listo, listo, listo, listo. Ojalá se me escuche bien. Y ahora, no tenemos mucho tiempo. No, no, no, no, no. Pero a dónde? Supongo que para acá. Buscaré un camino entre las patrullas. Aguanta, no aguanta, no estamos guiando. Cuídense entre todos. Si los brin estamos acabados. Entre todos. Oye, no, pero se están adelantando demasiado, no se supone que son los tremendo demasiado. Cuando lleguen a la puerta de seguridad despeguen. No, no podemos avanzar para acá. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Aquí está, aquí está, aquí está. Bien, se fueron. A ver, aguanta, aguanta, están muriendo. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, lo tengo, vamos. Uy, vienen más. Si los ven, lo más rápido que puedan. A la máquina. Sí, sí, sí, para acá, para acá, para acá. Los quiero, oh. sigan avanzando. A la máquina, mi compa, síguele. Síguele. ¡Otilas oh, adelante! ¡Cuidado! Oh, si. no, no, ¿No? Hola. No, no que mucho bien ¡Hala! ¡A la máquina! ¡Hala, Creo que bloquearon la puerta, ¿no? ¡Sí, sí, sí! sí. Bien, un minuto pensar Uy, aguante, vamos. Hay un tubo de transporte adelante Podría funcionar bueno. Estos, estos, estos. Allá, acá, acá, acá. Ahí, con ese tubo de transporte irán las patrullas. ¿Cuánto yo? ¿Por qué tengo una...? Clon de más no tienes muchísimos. A la máquina ¿no? muy bien, güey. ¿eh? Ah, vamos. No son parásitos orgánicos. Espero que no sea un problema. ¿Se imagina que estamos en Aliens por un tiempo o algo así? ¡Hala magia! ¡Aguanta, aguanta! Solo estamos pasando daño Creo que estamos a salvo Por ahora ¡Está en alerta! Pues bueno, aguanta, aguanta, como me están sigue ¡Síngale, síngale, adelante. Creo que tendré que invertir el flujo de aire un momento ¿A oh, ti? Sí, ¿Por qué estoy de full color esa, Uy, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aguanto, llegamos a otro lugar, a ver Uy, están viendo? Bien Ahí la máquina, está teniendo. Bien, esperen Bien, y luego. Y esto, ¿qué tal que si no estuvo? Dale, Brinke. Esto nos llevará a la cámara de abducción. Hay que tener cuidado con las fuerzas que no vayan a golpear. El pulso va a ser burguillo. Súbele hacia arriba. Dale, dale, dale. Por para dale, voy Bien, las están colocadas Ya, listo Uy, sí, sí, sí, sí eran bombas, si sí eran bombas A ver, mi bomba, saca ¿Ey? Parece que me he visto mucho en esta la Hola, máquina Curioso, ¿no? Un alienígena, para no, algo contra otro alienígena ya o sea, suma Bien, comenzaré la secuencia de activación Ya, listo Aguanta ¿Qué pasa? ¡Se Hola. cortó la señal! ¿Nos pasó paro? Ya pensaré en algo ¿Qué, qué, qué. ¡No se mueran! Sí, sí, como que se es Es imposible Pensamos que se había ido para siempre ¿Qué es eso? La última vez casi destruyó la isla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es es un cubo? ¿Se parece el de los transportes. ¡Oh! Tareando que es Perdónen si es que no sé de esta de que se pero que hay que a buscar ¡Ah, mierda. ¡Veamos! ¡Tenemos que atacar a esa cosa rápido y duro! Pero... ¿Y qué tenemos nosotros para defenderlo? ¡Ay, no! ¡No sabes. Eh. mochilas eran armas! ¿Es en serio? ¿Tengo que sacrificarme yo? Ya. Ya oh, no tenemos los controlador. Oh. Tenemos que activar esas bombas. Ahora. A pues ya, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Actívalo rápido. Secuencia de activación correcta. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ya casi. vamos. Ay, ah, la mierda, la señora dejo un poco. Ah, pesar que iba a explotar. De ir por su parte. Ahora es mi turno. Sí. Estamos en una guerra donde nos superan formidablemente. No los llevaré a casa. ¿Qué? No sé si existe la posibilidad de que esa cosa pueda volver a la isla. Cambio y fuera. Puta. Nos han traicionado, nos, dejado, nos han dejado dentro de la isla. De, la, de esa pinche nave. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Uy, los otros. Ya. Aguanta, aguanta. ¿Y por qué estamos reiniciando esto? Déjense, ¿qué es esto? ¿Qué va a hacer? Madre mía. No, creo que nos vaya a abrir un portal a casa. Ah, está haciendo subir, esto no lo hago No quedan muchos aquí, oye. ¿Qué puso con nosotros? Habían bastantes aquí. Bueno, tenemos que salir por alguna parte o algo así. continuará en temporada 8 temporada 8 comienza bueno entonces aquí terminó el evento y me despido adiós a la miércoles